Otra de las posturas más incomprensibles en materia educativa del Consejo ha tenido que ver con la aplicación estricta de la 11 en, en la materia de la asignatura de filosofía. Hace un año ya no se actuó a tiempo, al contrario que la mayoría de comunidades que se apostaron por proteger de forma activa esta asignatura. Eh, hace hoy solo un mes se aprobó por unanimidad en, esta, en estas Cortes hacer lo propio para no seguir siendo así la única comunidad autónoma donde no gobierna el Partido Popular que aplica la 11 en materia estricta. No obstante, eh, hemos conocido que, a pesar de este consenso, no, sea, no se va a actuar tampoco para el curso próximo, no se va a modificar el decreto y que la y tampoco la, planificac la planificación escolar, como se ha hecho como decía, en otras comunidades. Eh, por lo tanto, nos preguntamos por qué, a pesar del acuerdo asumido en esta Cámara porque a pesar del acuerdo eh, asumido por los sindicatos y porque a pesar del apoyo de una gran mayoría de AMPAs, no se cumple el mandato de estas COPs y se protege la filosofía tal y como se ha hecho en otras comunidades autónomas. Gracias. Muchas gracias, señor Stein.